Tet Simón Pedro, sin inga tenda sha Jesús di, di como rayo está aguara, tet tenda sha ante inga handi, sineta ara sin sutu noha, ni da ni ra sin Jesús no ke, de, su Pedro, de, dora, in, ra, ni que ha. Di Pedro di, ni do ora inga rayo está asti e, inga tenda sha Jesús ha, sinita, sineta ara sin sutu ka noha, tet ni ka ara sin ya esto yeha ni Pedro, zakat ni ka ya ye, ha, sin Pedro di te tenda a sha te ca du tu yooni ni te ni qué haces de te sea ayer vi sin bandi esta no no su tuja sin te sin te sito yo conca no si toni ya no yo un ya da tica teica pedro sin nera ni era saca te ni sha su tuca no da tu ra sha tenda a sha sin sha ya sanya Jesús, Shirande. Téjate Jesús, Shirande. Téjate no chito. Te Nisak, ya no acá, yo no. Nisak, ya no Jesús ya no acá, ya no acá, no indi no acá, ya no no no te a Te i, te da te tú tuyó ni. Te Subi. Ni Ika te a Ni no no sotú no ha. ni ká sin Pedro Li. Ni sin ni u yo, ya a ña sin Jesús. Ni Te já te i kú Pedro so dura. Te tú ni ní a Pedro, ya sin Jesús. Te nani a hakara te nikan nando chieh.